¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, voy a hacer una nueva serie de videos y les voy a llamar Radio Coaching. Voy a salir un poco de, del formato estándar que venía haciendo, que eran como más puntuales los videos con un tema en particular. Porque la idea es, porque ya varios me han, me han pedido, digamos algunos, incluso algunos conocidos, eh, que como que estoy así más... Eh, más habituado tal vez a, a grabar videos con, con contenidos de coaching y demás. Me sugirieron la idea. dice che, ¿y por qué no te animás a hacer como si fuese una radio? Con estos videos que vos haces. Y los subís a las redes. Y así ayudas a más personas. O alcanzás a que otras personas puedan utilizar o beneficiarse del coaching. ¿No? De lo que vos sabés hacer. Yo... Eh, y aplicarlo a su vida diaria, digamos, ¿no? Más allá de si yo lo aplico puntualmente a las finanzas, o a la economía, o al trabajo, a las organizaciones, o trabajo en equipo, digamos, más, más a nivel laboral. Esta, este radio coaching va a estar eh, dirigido a todos y a todas. ¿sí? Entonces la idea, esto es simplemente una apertura, así como un video inicial. No lo voy a editar mucho, básicamente le voy a poner un fondito, tal vez, seguramente. Eh, pero el video va a salir como muy en crudo, tal cual me salga. Y sí, lo que les voy a pedir a ustedes es, si les gusta, lo compartan a través de sus redes sociales. Incluso si quieren que yo hable sobre algún tema en particular. Siempre, obviamente, desde la mirada del coaching. ¿sí? Y aplicando, digamos, lo, lo que son las técnicas o las herramientas que nosotros tenemos como coaches. A lo que vos propongas como tema. O lo que te esté pasando, o qué sé yo. No sé, incluso, seguramente voy a comunicarme, voy a hacer en, en, la, en los próximos videos, voy a como insertar videos que haya hecho desde Zoom, desde la plataforma Zoom que es donde yo trabajo con otros colegas o con otras disciplinas, incluso con personas que hagan otras disciplinas que te puedan servir también a tu vida cotidiana así que bueno, presento este nuevo formato, ya más como si se quiere informal y espero que les guste y ya en unos minutitos le mando el otro video